Hola, hola, buenos a todos aquí, van comentando un día más en la taberna y hoy volvemos con Total War Warhammer Este va a ser nuestro capítulo número 42, si no me falla la memoria, o 41, no lo sé, bueno por ahí estamos La cosa es, venimos de reventar un ejército del caos y esto son las migajas Y nos vamos a divertir con estas migajas, o sea, hemos pasado capítulos duros, difíciles, complicados Ahora que tenemos una masacre delante de nosotros, vamos a regocijarnos, vamos a echar el caos de nuestras tierras. Los vamos a expulsar hacia el norte y de aquí vamos para arriba. ¿eh? Con esto vamos a sumar, tenemos esos dos ejércitos que vienen desde la zona oeste. Los vamos a hacer subir, porque ya se están casi incorporando a estos, los vamos a hacer subir para arriba. Y con eso pff, limpiamos Luego en la zona sur tenemos nos queda Uno de los asentamientos Que lo vamos a asediar y vamos a entrar ahí A romperlo todo Y ya con eso, bueno Estará más que solventado el, el, Los dos conflictos, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora empujando para arriba A no ser que tengan algo por ahí guardado A medias que no acabo de llegar O lo que sea Yo, yo creo que eso eso Que se supone que tiene que venir Lo aguantaremos bien Vale, aquí, uf, al fin y al cabo, con el ejército que tenemos nosotros ahora, básicamente con esto aguantaremos y ya está. Hola, vale, por aquí nos llega el Imperio, por aquí nos llegan. ¡Buf! Vale. Eh, ¿Dónde nos vamos a colocar? Vale, vamos a aprovechar la distancia. Esto es el grupo 5. Thorgrim aquí en medio, obvio. Los draco hierros aquí en este costado, más o menos agrupaditos. Los largas en el otro lado. Perfecto. Vamos a meter aquí una unidad de enanos que esté completa. Estupendo. Que vaya a apoyar a Thorgrim por detrás. Y luego tenemos esta aquí, ¿vale? Para tapar. Y esta otra aquí para acabar de tapar. Vale. Además de esto, vamos a meter ballesteros aquí. Ballesteros aquí mm, no Uf, En verdad sí Vale, vamos a meter esto Más cercanos a este lado esto, Vale, y vamos a dejar estos aquí Como muy abiertos, ¿no? Y vamos a meter esta de atronadores Aquí en este lado Vale, mejor, que tenga, que tenga su ángulo para poder disparar Vale, vamos a hacer grupo con esto, esto y esto Vale, que esto será el grupo 1 Luego meteremos los ballesteros juntos en el grupo 2 Esto, vamos a meter un grupo 6 aquí por rellenarlo de alguna forma Y ya está, el resto los manejaremos de a uno y listo Vale, perfecto, grupo 5 Con, vale, sí, con el grupo 5 vamos a ir Ololololol oh, Vale, que vayan viniendo Los girocópteros Aquí está bien Bueno, no, vamos a matar unidades grandes con los girocópteros Y ya está Uy, no, no hay más, solo está esta ¿En serio? No te creo Pues a lo mejor va a ser que sí Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Aprovechad, lo reventamos, lo reventamos, lo reventamos, lo reventamos. ¡Oh, qué bueno! Nah, maravilloso! Venga, otra pasada. No, ya están ahí muy poco agrupados. Eso no me gusta ya. ¡Oh, este sí que se lo va a pasar bien! vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Bien, los lanzagravios están funcionando bastante bien Vale, vamos a ir metiéndonos en faena con esto Vale, vamos a mover esto para allá A ver, tiramos las otras bombas Oh, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí Ahí estamos, perfecto, bravo, chicos Vale, vale, vale, vale, maravilloso venga, eh, inclinaros un poquito más venga, colapsa, eso es, estamos bien así vale vale, aquí, aquí, al frente, al frente, al frente, no vamos a molestarnos tampoco Vale. vale. Vale, vale, Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Dios. Fergrim, que no pasen. A ver, venga, esta de a que colapsa aquí en medio. Dios, que no nos maten a Fergrim, por favor. Son, son bajas que no podemos soportar. O sea, me parecería muy feo que esto nos pasara. Lo podemos sacar de aquí. Vale. Uh, que bien el liderazgo, eh. Le ha mucha gente. Está bien, está bien. Uh, uh, uh, uh. Vale, un poquito de distancia. Eso mejor. Vale, vale. Thor Green que acude aquí al centro. Uf, uf, uf, uf. No, no, no, no. Yo es que creo que solamente con hacer presencia. Vale, todos aquí. Aquí, aquí. Uff, girarse, girarse, girarse. Vosotros girarse. Vale, perfecto. Vale. Ok, sí, sí, los de estos están haciendo buen trabajo. Nada, victoria, perfecto. Es que no nos ha hecho falta, ni siquiera han llegado Venga y... Nada, yo creo que vamos a cerrar ya La batalla y listo, sí Sí, sí, porque no es No, no, no es menester seguir abusando, 96 pérdidas Bueno, lo poquito que hemos podido Recibir la caballería Un gigante que nos ha reventado muy fuerte Y ya está, sí, tampoco bueno lo normal, hemos ido al choque Tampoco podíamos hacer mucho más Vale, ok ¿Qué nos va a quedar ahora? No, sé, no recuerdo muy bien cómo estaba aparte de eso La situación aquí en la zona norte No sé si quedaba... Sí, creo que nos quedaba otro ejército del caos que reventar 31 lanzagravios, eh Muy bien, yo la verdad muy contento Con, con los lanzagravios de principio a fin 1400 Nos lo vamos a quedar aunque tengamos Menos frecuencia de reposición de bajas Creo que es necesario. Sí, bueno, ya no. Vale, Martillo de Karazkrat. Uh. Resistencia a los proyectiles. Vale. Barritus Diente Troll. Enemigo, Guerrero del Caos. Vale. Ok, aquí tenemos a este señor que acaba de subir. Táctico Ballesteros, Entronadores y Lanza, Gravios? No, señor con hacha. guerreros Enanos y Mineros... Uf, no, ¿por qué tendrías esto ahora? Es que ahora te vale la pena el liderazgo. Este supongo por los atronadores, sabes, pero. Uf, tío, te diría, vamos a hacer el intercambio. Vale, y vamos a pasar aprovechando el bufo de los guerreros enanos, le pasamos los guerreros enanos a este y a Thorgrim le metemos. Los, los bardas largas en el ejército Y a volar Sí Perfecto Vale eh, Este señor hay que, Es que hay que desplegar Y ya está, no podemos hacer otra cosa ¿Este ejército qué tal está? ¿Nosotros podemos acudir al ataque? No no, con nadie. Ay, este ejército está ahí medio colgado. Vale, vale. Bueno, en la zona norte está todo controladísimo. Uy, ¿qué es esto? No sé qué son estas dos zonas de aquí, como... Bueno, no entiendo. A lo mejor son grandes batallas. Ah, sí. Bast batalla... De Castillo de Drakenhof, turno 108 turno 111, bajas 2000 escúchame, espérate, y esta de aquí El aquí ha tenido que salir un túmulo enorme aquí, aquí 2800 solo en verdad, bueno, es que a ver los condes vampiro abultan mucho, ¿no? ah, vale, este señor no lo podemos desplegar ah, no lo podemos desplegar porque ya está la corrupción limpia en la zona eh, eh, eh, vale, pues vamos a llevarnoslo al norte. Vale, con eso ya movilizado. ¿Estos ejércitos se pueden continuar movilizando? No, vale. Vale, vamos a la zona sur. Pues este maestro ingeniero, vale, aquí lo tenemos movido. ¿Este ejército se puede mover? No. A ver, a ver, ¿cómo estamos por aquí? Ah, vale, ya hemos comenzado el asedio. Ah, no. O oh, sí. No lo sé. Sí, ya hemos comenzado el asedio. No nos apoya nadie aún. Vale, vamos a continuar rodeando y ya está. No deberíamos tardar tampoco mucho en, en reventarlo. Fuera de eso, ¿qué tenemos más? Aquí en la zona norte podemos construir más cosas. Vale, ya se viene más o menos época de bonanza. O sea que podemos continuar construyendo aquí Karak Ziflin No, ¿y este ejército qué tal está? Vale, estos ya están recuperados. Perfecto. Vale, pues nada, con todo esto saltamos el turno. Y a ver qué nos espera próximamente. El Imperio, movimientos del Imperio, el Clan Angrun, los guerreros del caos. A ver, a ver, a ver. Tiene un montón de emisarios. ¡Eh, que se escapa! Uf, los hombres bestia, tú. O oh, vienen aquí a luchar contra los reinos fronterizos. Norsca, caliente Invernal, caracas Azul. Se acercan. Madre mía, menuda reunión vamos a tener ahí, ¿eh? Hay que hablar con el Clan Grun que se encarga de esta gente. Zulpar Kislev. Dios, Dios, Dios, Dios. Se ha oscurecido todo, ¿eh? ¡Hola! ¿Y eso? ¡Ah! Hemos ganado esa batalla, perfecto ¡Uy, bo. El influjo de la luna es por otros guerrero Saben adentrarse en territorio estil, pero con eso No basta, en el extranjero Hay oscuras profecías, como si la sombra De algún dios con cuernos estuviera observando Desde la maléfica luna que cuelga del cielo El ejército está sufriendo el influjo siniestro De Mors... Morslief, aplacar a los dioses Tesoro fervor bélico o oh, no hacer nada Vale, aplacamos a los dioses, podemos gastar los 1500 de oro. Perfecto. Esto aquí contra esta peña que nos ayuda, lo podemos reventar, ¿no? Uf, es que me gustaría, me gustaría aplazar, o sea, simularlo, pero lo vamos a disfrutar. O sea, creo que no hemos tenido una unión de tres ejércitos, Los reinos fronterizos Tilea y uno enano Madre, qué popurrí De ejércitos Me gusta, me gusta De hecho, no somos la fuerza de asedio Principal, eh, o sea, porque esto de reinos fronterizos 1100 y esto de Tilea 902 Uy. Valientes ejércitos han traído, eh Pero está bien O sea, hay que tirar de esas diplomacias, al fin y al cabo Nosotros, a lo mejor, con solo este Ejército, nos hubiera costado muchísimo más Repeler toda la invasión que, que viniendo acompañados, pero sin duda, sin duda, sin duda. Además, teniendo en cuenta que estábamos a medias, literal. Esto está bien porque al fin y al cabo, nosotros lo que vamos a hacer es ir, ir moviendo con el camino subterráneo, vamos reponiendo tropas y de aquí a que llegamos nosotros al norte con este ejército, se ha recuperado por completo. Nos da un poquito igual el hecho de tener los guerreros enanos, pero bueno, barbas largas, cuatro de barbas largas y cuatro de dracoyerros es una barbaridad. Pero una barbaridad, además estos están ya entrenados tú. O sea, no, no, no, no son ejercicios Para perderlos, vale, uno por aquí El otro por aquí, perfecto Y nosotros vamos a aguantar aquí la zona centro Como unos campeones A ver Vale Barba larga en el costado Draco hierro Aquí una de guerreros enanos Vale Otra de hier draco hierros poquito anchos eso es, nosotros vamos a tener una línea frontal, tocha, vamos a meter, vale, aquí estos guerreros, vale, ahí está, vamos a meter aquí también otra de guerreros enanos. Eh... Podemos quitar a esta gente de aquí, vale, ya la tenemos, barbas vale, largas, rompehierros, guerreros, rompehierros, guerreros, vale, vamos a cerrar con otra de barbas largas. Dios está, qué, qué flojita está, ¿no? Vale, y vamos a meter las de barbas largas. Las dos restantes. Uy. Ah, vale. Las dos restantes aquí. Para dar el bufo a todo el ejército. Tú, un poquito más largo. Claro, y ahora falta entonces Draco hierro. Hierros, guerreros, enanos. Ah, vale, necesitamos la, la, la cuarta de rompehierros Va aquí Y aquí la de los barbas largas Vale, perfecto Vale, pues vamos a coger toda esta línea La vamos a meter en un grupo ¡Uh! Ah, pues vamos a meter aquí Dos de rompehierros Bien apretados Ay, ay, ay. Venga Vale, perfecto Y con estos dos Acudiremos a donde sea ya luego Vale, maravilloso, comenzamos batalla ¿Dónde está? Uy, wow. Pero ¿y esta gente dónde está? No vemos nada Vamos a avanzar un poquito Bueno, en verdad No nos sale a cuenta echarnos un poco Para atrás, tienen caballería y esas cosas Pero nosotros aquí en el centro estamos bien ¿Van a cargar ellos? No, ellos están quietos. Vale, pues vamos a cargar nosotros. Vale, vamos a meter a este señor en el 3. Vale. Y, y, y por lo menos, por lo menos nos acercamos andando tranquilamente. No hay prisa. Ellos ya van movilizándose. No, pues tienen mucho más que perder ellos. Pero sin duda. Estos, estos ejércitos tienen una movilidad, reinos fronterizos y tilea. A tilea no tiene caballería. ¡Oh! Morteros. Y dónde lleva los morteros... Ah, vale, lleva los morteros por ahí. Vale, vale. Digo, what? Qué guapo, tío. Es que quiero que entremos todos en combate. Por favor, sería maravilloso. Sí, ellos están todos aquí. En este... En este bajo. Herreruelos. What? Se habían adelantado tres. El resto se había quedado ahí un poquito encallado. Claro, a estos les va a costar un poco, un poco llegar. Van a llegar ya a limpiar. Pero los reinos fronterizos, como tienen la caballería y tal. Bueno, no sé, ¿eh? Lo que no es, es que van súper dopados, tío, la peña. Está corre un montón. Chilling, chilling. Línea frontal y conforme empiecen a salir... Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Yo creo que... Bueno, sí, llegan, llegan. Los reinos fronterizos llegan. Talía va a llegar un poquito retrasado, pero... No importa, no importa. Uf, es que quiero que se acerquen más, tío. Oh, oh, ellos ya se movilizan. A ver a dónde van. Vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Nos estamos posicionando muy bien. Vale, estamos cerrando. Uff, Talia le está costando llegar, eh. Vale, rotamos. Eso está bien. Sí, tanto en cuanto vayan a llegar ya. Ya, ya. Necesito que se aproximen más. Vale, sí, nosotros vamos a entrar ya en combate. Uf, los tracoyerros son una barbaridad, tú. Dios, Dios, Dios, Dios, los morteros, tú. Ay, ¿Qué, qué, ¿qué están haciendo? Venga. Esos morteros Esos morteros, señores Esos morteros, señores Que para el fuego de, de mortero, por Dios No pueden colapsar aquí Ah, digo, what? Vale, nada, nada, perfecto Nah, estos están reventados ya. Nah, maravilloso, que disfrute, que despliegue técnico. Brutal. Dios, la carga de caballería, tú. Nah, maravilloso, estaba clarísimo que íbamos a pasar por encima, eh. Ay, ay, mira los rompehierros. Toma, es que da un como dinamita, tío. Mola un montón. Nah, finalizar la batalla. Este ejército no tiene nada que hacer. Bueno, era un asedio. Que okay, puñetas. Perdidas, una. <ríe> 23, eh. 200 perdidas. Nah, pero ahora los pasamos por la piedra y ya está. 26, estos barbas largas. 23. Nah, está oh, muy bien, muy bien, muy bien. Además ha sido lo bonito, ¿no? El, el cómo hemos ido organizando, cómo hemos basculado. Hay un poquito ahora para acá. Venga, ahora nos movemos para el otro lado. Al final está un poco difícil porque nos han como colapsado muy fuerte. Iban hacia nuestro flanco izquierdo para ir a por el ejército de Talía. Pero luego se nos han girado hacia nosotros. Eso ha quedado feo. Pero bueno, hemos conseguido reposicionarnos. Y ya llegaba los reinos fronterizos. El ejército de los reinos fronterizos por detrás. Y ha barrido. Pero absolutamente todo. Vale, victoria decisiva. 56. Ocupar. Perfecto. Persuasivo, ingresos generados. Grunt recuperado. Vale, los Burlings han sido arrasados. Y ahora en Grunt vamos a meter el puesto en an avanzado. Ah, nuestro ejército ya está aquí. Replegado. Perfecto. Vale. Sí, veterano con cicatrices. Para que aguante más. Me gusta. Ahora, vamos a tirar diplomacia. Vamos a aprovechar que estos dos señores están aquí. Tanto de Thalia como de los reinos fronterizos. Tilea. Yo diciendo Thalia, ¿sabes? Aquí. Y Tilea. Aquí. Apoyamos los dos. El clan Angrun tiene movimientos. Yo supongo que sí, el clan Angrun. No, no tiene ningún movimiento. Ah, es que no está en guerra con esta gente, tú. ¿Y Caraca Azul? Sí. Vale, pues ok, vamos a mandarlo hacia allá. Vale, perfecto. Me gusta. ¿Podemos absorber el Clan Angrun? ¿Te imaginas? No, y Caraca Azul. Me encantaría poder absorberlo como tributario o algo así Unirse a la confederación Que sea una tu confederación Perfecto, únete Han aceptado tu oferta Claro, ya la ay, ¡Ay, ay, ay! Maravilloso ¿Podemos hacer lo mismo con Zubat, No Vale, ya le hemos recuperado un montón Diplomacia Agua enferma Claro, ahora hemos completado todas las regencias de aquí del sur. Digo, uff, como volvamos a estar en negativo, me pego un tiro en el pie. Vale, nada, nada, y estás aquí, tasa, tasa impositiva, a cobrar, y vamos gestionándolo. Vale. Vale, únete a este ejército, incorpórate. Perfecto. La pregunta es, ¿eres de batalla o eres de...? Ese emboscador. Bueno, no pasa nada. Este ejército no era nuestro. No, no lo era. No, no lo era. Vale. Eh. Vamos a demoler esto. Sí. Vale, tenemos que esperar un turno. No pasa nada, está bien. Vale, es que tenemos aquí que sacar, sin duda, un montón de... ¿Veis? Estos, estos edificios repetidos para nosotros no tienen sentido alguno. Aquí, tributo al gran rey, tasa impositiva. Perfecto, el siguiente turno va a variar. Ahora, ¿qué nos vamos a quitar? De aquí nos vamos a quitar esto. Perfecto. No, tenía más sentido quitar este de aquí. Mal, feo. Bueno, no pasa nada. Claro, tenemos Caracazgal En las montañas Ah, sí, sí, aquí ya tenemos Vale, y aquí tenemos de nuevo La tasa impositiva Perfecto Uh, ¿qué es esto? Sala de la pólvora Coste de reclutamiento a las unidades en las con pólvora negra y armas de fuego reclutadas Wow Esto es exclusivo de aquí, entiendo Qué guay, vale, me gusta, me gusta mucho, mucho, mucho, mucho. Uy, aquí ¿por qué tenemos esto? Tributo al Gran Rey. Ahora, vamos a ir cambiando todo. Aquí igual, wow, tributo al Gran Rey, venga. Tributo, bien, eso es, eso es. Vamos tributando. Y y y, y ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, perfecto, maravilloso. Este movimiento pff, nos viene brutal. Este hombre está... Yo lo tengo aquí parado, pero me sabe mal, eh. A este maestro ingeniero no lo hemos movido y ya hay que movilizarlo, por Dios. Venga. Que tenemos que hacer que llegue al norte. Ah, claro, que hemos pasado turno. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos tanto movimiento? Vale. Vamos a movilizarnos con el movimiento subterráneo. No vaya a ser. ¿Aquí podemos desplegarlos ya? Maravilloso. Vale. Este no. Este no. Este. Este sí. No es que aquí no llegamos. Vale, vamos a hacer movimiento subterráneo hacia con este ejército. Vamos a ir hacia el norte. Ah no, no, no. Es que no podemos avanzar todos. Vale, vamos a acordar quedarnos aquí. Con este podemos avanzar. ¿O está trabajando? No, este está trabajando aún. Vale, vamos a acercarnos. Vale, con... ¿dónde está este otro ejército? Vale, con este otro ejército vamos a acercarnos aquí, perfecto. Y a Thorgrim creo que lo voy a acampar. Vale, y encima accedemos a reclutamiento global. Me parece maravilloso. Vale, acampamos. Vale. Y tranquilidad. Vamos a reclutar. Aprovechamos, a ver qué podemos sacar. Nada, que nos tarde poquito tiempo. Mm, mm, mm. hombre, matadores me llama ¿eh? matadores me llama sacamos dos de matadores oh, ¿por qué? alba, el dinero vale, ahí no aquí, vale, vamos a sacar entonces dos de barbas largas que sí que nos llega, y ahora que estaremos en positivo pues vamos para adelante vale perfecto ok, pues nada, con todo lo que tenemos eh, espérate, espérate, espérate Por aquí no teníamos... Ah, digo, por aquí no teníamos otro Nosotros... Vale, vale, nos movilizamos con todo Vale Zupar no querrá rendir play A Zhorgrim justo No, <risa> no. Vale Y claro, eh, Calaz, Calazasca Dream tampoco, seguro. Vale, pues nada. Oh, ¿Y Marinenburgo? ¿Os imagináis? No. Uh, un acuerdo comercial así de triple. Nada, rechazado. Lástima. Bueno. Ok, con todo esto vamos a pasar turno Simularemos a ver qué ocurre Y ya con eso Nos despediremos por hoy seguramente El imperio Continúa avanzando es que, que se regenere ese ejército Uy, ¿dónde está ese ejército? Ah, vale, vale, vale, vale, vale se, se va para las montañas Uf, Uf. Está viendo mucho ¡Hola! Se han atacado entre ellos Lo va a rematar, lo remató lo remato Diente invernal Mucho movimiento Ha aparecido Uf, ese ejército no, Yo creo que con estos dos no lo paramos ¿eh? Vale, los reinos fronterizos se movilizan Perfecto, me gusta Vale Musillón ¿Rebelión en las al sur de las montañas grises? ¿Dónde? Buah, vale, vamos a ir a por él Karaknorn ¿Orcos? ¿Qué? Vale, salón de bebidas, sí Y vamos a ir bajando con este ejército En cómodos turnos Sin complicarnos Llegaremos, no pasa nada eh, eh, eh, eh. Vale. Vale, vamos a recuperar. Bueno, vamos a recuperar. No, Vamos a ir saliendo de aquí. Poquito a poquito. Vale. Aquí tenemos a este señor que acaba de subir. Vale, vamos a meterlo en el buscador y poco a poco nos movilizamos. Uy. Vale, ahora sí. Vale, llegamos a Piedra Amarga. Sí, perfecto. Y más allá. ¡Oh! Vale. Me gusta. Vale, vamos a hacer los movimientos que deberían ser rapiditos. No deberíamos tardar en... ...en llegar donde debemos llegar. Y con eso estamos bien. Vale. Vale. Eh, eh, eh. Vale, si sí, nos movemos un poquito y desplegamos. Ah, ya estábamos desplegados. Madre mía. Cosas que pasan, supongo. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Al señor Thorgrim lo tenemos aquí postrado. Sí, no, vamos a dejar que se recupere y ya está. O sea, llegamos con... Mirad con todo lo que llegamos tú. Vale, vamos a avanzar con estos dos ejércitos. Este lo vamos a dejar aquí. Que proteja a Thorgrim. Vale, y ahora, ¿podemos romper el movimiento y atacar aquí? Sí, y sí, y con cuál queremos iniciar. Vale, pienso que este es mejor que inicie. Ah, no. no, no. Vale. Dejamos este aquí y ahora con este iniciamos el combate. Ahí va. Time. Vale, que nos apoyemos entre todos, me parece bien, porque como venga este, apoyado con este, nos vamos a comer los mocos un poco. Y un poco bastante. Pff, ¡Qué fallo más gordo! Vale, no pasa nada. Vale, aprovechamos, vale, vale, vale, vale. Bajamos porque hemos destruido un montón de cosas aquí anteriormente, en el turno anterior. Vale, aquí. Aquí quiero, sin duda. Vale. Fabricante de baratijas. Me lo quedo. Esto que rastreador. Fuera. Vale, eso no lo he cambiado el tour anterior. Es que hay que poner eh, refactorios porque si no lo vamos a pasar mal. Aquí hay tienda de baratijas. Sí, ya está puesta. El refactorio también. Me equivoqué. <ríe> me equivoqué. Vale, un almacén comercial, otro, vale, me gusta, y no tenemos ya nada nuevo, ¿no? No, no tenemos nada nuevo que construir, vale, perfecto, pues nada, vamos a dejar por ahí el capítulo de hoy No vamos a simular ni el turno, lo dejamos y en el siguiente capítulo empezamos y simulamos turno, ¿eh? Acordarse, así que nada, lo de siempre, eso sí, todo por hoy espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y seguidnos en Twitter a los dos, están los dos en la descripción que comentamos un poquito de todo en general. También seguidnos en Twitch, abrimos streaming normalmente todos los miércoles son las 7, 7 y media. Estamos ahí un ratito jugando y charlando con vosotros. Y por último, suscribiros a este canal de YouTube. Hacemos contenido diario de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es de todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.